Buongiorno cari amigos da Pablo el día de hoy como podéis guardar todo para dietro del del chesto de de básquet voy a hacer tres ejercicios que te van a ayudar a guadañar saltabilidad voy a hacer tres ejercicios explosivo, Facho uno, facho el segundo y facho el terzo, el primo vamos a utilizar el elástico, vamos a hacer un skipping veloce, veloce, un laboro explosivo y el segundo vamos a hacer squash jump con un salto y voy a hacer cuatro ingresos al, al, chesto, al chesto, con una mano, en el segundo lo faccio con dos manos, son ejercicios que te van a ayudar a guadañar potencia, ok, ok eh, les recuerdo, primo de hacer siempre estos ejercicios eh, hay que hacer un rescaldamiento, ya yo he hecho un riscaldamento porque ya he hecho un video anterior que estaba haciendo sonó caldo, pero si tú, ancora, no te has rescaldado eh, muévete un poquito, un 3 minutos de, de corsa, la bicicleta, cualquier cosa porque en este ejercicio si vuelve un poquito de explosividad, de, de reactividad ok, se inicia Aquí uso el elástico, el elástico, el elástico que vamos a hacer? Vamos a hacer la, la, la, la corsa Me meto este elástico con la en el Girovita Vamos a fare 20, 20, 20... 20 skipping explosivo prepárate 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en más, 2, 3, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e ok, subito, escociando, escociando, escociando, va, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ok, adesso, salto, salto, salto, con un brazo, va, no. va, vamos, tuto, ok, último, ok, perfecto, comenzó una labor explosiva, voy a fallar último, Última vuelta, no solamente 10, 10, 10, Squash ya, pasamos 10 y tres ingresos al, al, al cesto con las dos manos, ok. A mí todos estos ejercicios me han servido, aunque a ti te, te servirán, si tú le metes constancia, dedición, voluntad, todos los resultados se verán. Ok, vamos, 10, 10, 10, al máximo, al máximo, al máximo, al máximo, alto, prepárate, 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, uh. ejercicio explosivo, ¿no? Ok. Quale lo vogliamo fare? 10, 10 squascia. Ok, scendo. Su! Su! Uve! E il ginocchio! Non superare la punta del piede! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ultimo! Por ultimo! 3 saltino con le due mani con el due man, vamos a, a procurar tocar el chesto explosivo 3, 2, 1, via ok, uh. último, 2, 2 en vio ok, último, último, último Último. Último. Ok. Perfecto. Se la habíamos falta. Se la habíamos falta. Gracias a Tutti por guardar estos ejercicios. Fuísima. Si aún no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo. Uh. Ejercicio explosivo. Te ayudarán a saltar de pie. Ah. Todo lo que fai hoy, tomando se verá. De cuore, Pablo.